¿Qué tal? Buenas noches este, o buenos días a todos los compas que nos, nos escuchan. Pues bueno, mi nombre completo es Miguel Ángel Peralta de Santos. Este, Pertenezco a la comunidad de los Tochitlán de Flores Magón. A su vez, pertenecemos a, este, al grupo indígena mazateco que está ubicado en el noroeste del estado de Oaxaca, en mi comunidad, y en la región mazateca hablamos la lengua mazateca. Estudio un poco la antropología desde, desde pequeño me ha, me ha gustado pues, ser amigable ¿no? tener tener amigos y compas de pues de otros lados ¿no? y pues de mi mismo pueblo también conocer pues, el territorio caminar un poco no sobre, sobre la comunidad sobre las veredas ¿no? me gusta la música, diferentes pues ritmos y pues la comida, la gastronomía de la comunidad y pues de otros lados también eh, me gusta leer, claro que sí. Me gusta pues, el deporte, jugar, jugar basketball, fútbol un poco, ¿no? Me gusta nadar, ir al río, ¿no? Tocar el agua, ¿no? Sentir la lluvia, caminar en la lluvia, ¿no? Me gusta que, que mis pies también me, me toquen el oro, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Me gustan las fiestas tradicionales de mi pueblo, ¿no? La fiesta de muertos, que es pues, donde más podemos celebrar o compartir la, la comunalidad, ¿no? La comunalidad con nuestros, con nuestros compas y con nuestros familiares, ¿no? Y en nuestra tierra, ¿no? Pero vamos a recordar a nuestros muertos también, ¿no? Que son pues, mis abuelos, mis tíos que han estado vivos y que nos han dejado como huella, ¿no? en nuestra conciencia. Soy miembro de la Asamblea Comunitaria, que es el este donde se desarrollan algunas actividades colectivas como el tequio o la faena, pues que es parte del trabajo o el apoyo mutuo que se da en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues hemos participado en varias, este, pues luchas, ¿no? Dentro de la comunidad y pues también afuera como pues en el 2006, ¿no? Que participamos en, en la revuelta de Oaxaca, ¿no? Hemos caminado lentamente pero ahí vamos ¿no? abriendo, abriendo la brecha, con la solidaridad, con su esfuerzo, con su trabajo sobre todo, y pues estamos también en deuda, ¿no? entre nosotros. Desde aquí pues les mando un abrazo fuerte y espero que pues también ustedes estén bien en sus luchas y pues mucha fuerza, ¿no? Y abajo los muros de las prisiones.